Hola amigos, bienvenidos a Zona Gravedad. Bueno, continu Continuamos con la construcción de nuestro monocasco viendo los, los núcleos que podemos utilizar en nuestro laminado. Ya hemos dicho que la, la disposición ideal de un laminado con, con cargas estructurales es lo que se llama el, un, un sándwich, en el cual tenemos un núcleo en la parte central que mantiene separadas a las dos pieles, que son estos laminados con fibra y resina, que tenemos uno en cada extremo, y este núcleo nos la mantiene separadas, de tal manera que la rigidez del conjunto sea mucho mayor con un aumento de peso muy, muy pequeño, porque el núcleo es muy ligero en, en comparación con las, con las pieles. Eh, ¿Qué tipos de núcleos podemos utilizar? Pues básicamente hay, yo diría que tres tipos. El primero de ellos, y muy conocido en alta competición, es lo que se llama el nido de abeja. Es una estructura de, de, de celdillas hexagonales, a veces son redondas, pero normalmente son hexagonales, eh, unidas todas unas con otras, pared con pared, pared con pared, y eh, en la capa superior y en la capa inferior se colocan nuestras pieles. Con lo cual, eh, las dos pieles se quedan separadas por este material, que básicamente es aire, porque la gran mayoría es aire, lógicamente. Este material puede estar realizado pues, en, en aluminio, es habitual, puede estar realizado en, en Nomex, que es una fibra de aramida también de, de Kevlar, que es el más avanzado y el más caro, y es el que se utiliza pues, en Fórmula 1, en aeronáutica, etc. Eh, también se puede utilizar, por ejemplo, hay algunos que son de polipropileno, que son como una especie de plástico, tubitos, son redonditos, parecen como pajitas de beber cortadas todas en rodajas, con una capa superior y una capa inferior. Eh, ya hemos dicho que, lógicamente, son el material de núcleo más ligero posible, porque básicamente todo es aire. Eh, también tienen inconvenientes, generalmente son materiales más caros. Es un poco más complicado de trabajar porque a la hora de, de cortar, claro, tú cortas y vas cortando las celdillas por el medio. Tú cortas con una sierra grande, pues como si fuera de una sierra de madera, de esta de un carpintero, de esta sierra de disco grande, y vas cortando lógicamente las celdillas por el medio, con lo cual luego tienes que tener mm, previsto qué vas a hacer con estas celdillas de los extremos porque el acabado de superficial lógicamente es, es muy vasto. Eh, tiene inconvenientes también eh, a la hora de fabricarlo a nivel aficionado, como veremos con los sistemas de construcción, digamos en, en húmedo, cuando tú le pones una piel y luego le pones la resina, es muy fácil llenar las celdillas con epoxi, porque claro, eso va, eso va colando y si tú llenas las, resinas, las celdillas con epoxi pierdes esa ventaja del peso. En competición lo que se utiliza es lo que se llama la tecnología Prepeg que se utiliza con, con fibras de carbono, fibra de kevlar, fibra de aramida, y que son tejidos que vienen ya preimpregnados con la resina epoxi necesaria, la justa y necesaria, no más, eh, y vienen congelados a temperaturas muy bajas para que, lógicamente, eso no empiece a, a fraguar. Entonces, se aplican sobre este eh, núcleo de nido de abeja, se meten en un autoclave, que es una máquina que da presión y da calor, y eso se cuece. Y queda perfecto, lógicamente, no, no, no tienes más epoxi del necesario y el acabado es magnífico, pero es carísimo, carísimo, carísimo, queda absolutamente fuera del alcance de un, de un aficionado. También tiene el inconveniente de que cuando tú vas a, a manipularlo, por ejemplo, si tú coges un panel y le quieres hacer pues no sé, un corte digamos a 45 grados para luego plegarlo, para hacer un pliegue, eh, las celdillas del corte, lógicamente, quedan aplastadas, quedan destruidas y hay que rellenarlas de alguna manera. El, el, la fabricación es un poquito más, más compleja. Y en el caso de que utilices eh, paneles con esa técnica un poco de, de doble y pega, las formas que puedes obtener son más limitadas, son más cuadradas. Imagínate que tuvieras una caja de cartón y quisieses, quisieses hacer una carrocería con ella, pues lógicamente tienes que andar haciendo pliegues con aristas rectas y es prácticamente imposible curvarlo en las dos direcciones.